Otra información y es que Abinader dispone extradición de Juan José de la Cruz Morales imputado en operación Falcon. Bobito de la vida. Mediante el decreto número 561-21 el presidente Luis Abinader Rodolfo dispuso, Corona dispuso la entrega, extradición a los Estados Unidos del dominicano Juan José de la Cruz Morales Wandy implicado en la operación Falcon. En el decreto se enumeran al menos siete cargos por los cuales Wandy fue pedido en extradición por, lo, por el país norteamericano. También indica que los Estados Unidos hizo la solicitud diplomática de extradición el pasado 23 de agosto mediante su embajada en el país. Entre los cargos que tiene el imputado están los de asociación ilícita, así como auxiliarse, incitarse entre sí y a otros para importar a los Estados Unidos desde un lugar en el exterior una sustancia controlada de droga narcótica, específicamente cocaína. También aparece el cargo de asociación ilícita para cometer un delito en contra de los Estados Unidos, a saber, dirigir y tratar de dirigir transacciones financieras mmm, que afectan el comercio interestatal y extranjero, a saber, al recibir aproximadamente un millón de dólares americanos en efectivo por enviar un cargamento de 700 kilogramos de cocaína. Señores, ahí está el, el, el caballero Wandy, Juan José de la Cruz Morales, alias Wandy, ahí está él, debió reírse un poquito. Vieja esa placa de la de... ¿Eh? Debió sonreír un poquito porque... Sí, tiene, mide igual que yo, cinco y medio. Como Pablo, que, que, que se rió en la en sí, primera Sí, no, porque ficha. cuando usted tiene de esos cargos, ya usted tiene que, Dios libre que uno pase un momento así. Pero todo el mundo sabe lo que esa, eh, ese trabajo trae su consecuencia. Usted tiene que estar tranquilo mentalmente. Yo lo cogiera relax. Relax. ¿Ese Claro. Oye, oye, hay un decretico para él solo el presidente, un, ¿eh? un para, eso. para él, ahí no mencionan a más nadie, Debería eso él. Ya es él, es decir que cuando, cuando el presidente se acuesta, piensa en él, ¿Eh? pensó, qué importante pensó. se ha dado Wandy. ¿eh? pero eso son cosas de la justicia y de, de ser hallado culpable, si lo agarraron fue porque tienen pruebas, eso es como dijo el mismo presidente, no hay vaca sagrada en este gobierno, es decir, que, que todo el que haga su cosa ilícita Que se prepare, que se prepare Tendrá su consecuencia Pero yo he visto poco esas imágenes Andando, ¿y ¿por qué será? Hay poco con, con, que, que sí. tiene su fichita así Sí, porque cuando agarran personas, le dan candela yo Ahora, ahora que yo veo eso aquí Yo no he visto, hay como 20 disques implicados Y no he visto una foto de ellos ¿Eh? Entonces, so, tienen que poner, pienso yo, bueno, ahí está, cambia la placa también de la NCD. Está, está como vieja. Claro, la que vaina pública aquí tienen, tienen, no, no, no, espérate. La vaina pública aquí, tienen que hacer un Da pena que tú vayas a un sitio público, al correo, que si sí yo qué, que el hospital. Y se ve todo abandonado, todo arcaico, no, no, no, todo viejo no, y tú vas a un sitio eh, el privado. Hospital, el hospital tiene la emergencia bonita. Ya, lo, ok. Sí, Pero hay sitios aquí bonita, que son sitios públicos donde tú vas a hacer cualquier cosa. Se ve muy viejo, muy arcaico, cosas de tiene, madera. Tiene todavía. que poner, se poner se chulería. Viejo, chulería, chulería con un bonita. sitio privado que hasta aire tienen. Claro, todo, claro. Pantalla, El wifi. hospital de La Vega que parece eh, parece una clínica el hospital de La Vega. Increíble, sí. Con muy, aire central todo en este tema de la operación Falcón, yo dudo que Estados Unidos vaya a fallar, porque que cuando yo cuando es tradición, hermano, cuando esa gente lo piden es porque tienen las pruebas en las manos. Mm. O sea, yo no he visto el primer caso que Estados Unidos que le dé para atrás, eh, muy muy raro, muy raro. Yo, no, yo en la edad que tengo y, y el tiempo que tengo en las redes y la cosa, yo nunca he visto de que, escúsenme, que fue equivocado. O esa gente no se equivocan. Ahora ellos negocian con ustedes. Exacto. Como Quirino. Como Quirino. Quirino Tomándolo tiene 10 años. 10 años hizo, pero él colaboró con la... Eso sí. Cantó como... Cantó como una... Cantó más que Giron. Más no. Giron. Giron, está feo para la foto también. ¿Está pelado, Giron? Creo que sí, creo que sí. sí yo conozco uno que se pegue, el otro que no le gusta peinar ese, nada. No. Hay muchos no sí, pero tienen que darle candela a esta gente. Sí, sí, sí. Le han dado poco, como tú dices. Sí, es verdad. Sí, sí, Oye, como que le están dando con yo pena. No entiendo, o sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces, es como dice Elmen, que si, por ejemplo, cuando es un artista. Bueno, es más, le han dado Maduro a esto Acosta, la costa, ¿es que a ese que es implicado, porque yo no lo había visto a este. Y son 20. A Diana Bel, que fue el que la sonaba. No. Sí, tú, pero tú. Diana Bel, porque ella tiene el medio casi, casi en farándula, tú sabes. No, no, no. no. Escúchame, espérate. Ajá, y Figueroa Goto era farándula. queriendo no era farándula. Él era no me de eso. Ya esos son peje gordos. Es mediocridad que aquí hay ahora mismo. Claro, los medios. Si es una figura, vamos a cavarla. ¿Me entiendes? Ah, no, no, sí, sí. Eso, eso se le dice doble moral. Uh -huh. Ajá, eso Si sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí es una figura, de una vez que haga el escándalo, ay, ay, ay, va a ser un raperito de eso. Ay, ay, uh -huh. ay, ay. Noche y día. Aquí he visto yo periódico de alto respeto enfocándose en chisme. En publicaciones. Sí, sí, sí. Y es verdad. No, y, y chisme muy bajo, que la gente sí. no, no la da importancia. Que le comentan. ¿Y qué es lo que está pasando con la dirección de este periódico? Le ¿no? dice. Sí, no, no, yo lo he visto. Porque hay lectores que son delicados. Hay lectores que la economía. Y cuando se hallan una cosa así, tú ves, que se ve feo. Ya hay que dejarle eso a los farados, Atención a esos periódicos. Y pongan a darle candela a esta gente. Sí, sí. Porque. Están haciendo un trabajo en contra del narcotráfico, este, este gobierno, que hay que eso ponerlo ahí en las palestras, que todo el mundo lo vea. No, este hombre, ¿Eh? digo la verdad, hermano, yo no soy político, pero el cambio se está notando. Y el presidente está demostrando que cuando se quiere se puede. Claro. Oye, me lo nunca he visto, hermano, el narcotráfico, porque oye, ¿qué sucede? En, lo, en las gestiones pasadas de los gobiernos pasados, eh, solamente se decía, ah, agarraron tanto, qué sé yo que pero nunca se veía eh, el dueño de, de, de, de ese cargamento de droga. ¿Tú me entiendes? Ahora es distinto. Ah, ahora ahora ta, se sí. está agarrando, eh. Y, y, y extraditado y, y, y no di que de otro partido, no. ¿Tú eres de mi partido? Bueno, no también a No hay vaca sagrada, dijo él. Yeah, sí. Y así. Lo está demostrando. Y lo está, sí, porque, espérate, eh, Danilo dijo eso, que en, en su gobierno no habría vaca sagrada. Y ahí hubo vaca sagrada, chivo sagrado, ch cerdo, ch sagrados, todo pollo, sagrado. Pollo sagrado. Pollo, todo sagrado. Igual que el partido de pollo, como la fuerza del pollo. Así, <risa> ah, sí, sí la... así lo nombró ya <risa> Gasol, ¿eh? la fuerza <risa> del pollo. Sí, porque la mala de pollo.